Bien, todos quienes escuchen, eh, escriban por el chat. Estoy escuchando. Perfecto, entonces. Hemos compartido en pantalla la agenda del día de hoy. Lo que primero vamos a ver es una clase sobre los manejadores de contenidos o CMS luego vamos a corregir uno o dos parciales de muestra eh, posteriormente daremos un seguimiento a la entrega del proyecto final y para cerrar tenemos un, eh, el espacio libre así que iniciando con el tema número uno eh, un CMS es un manejador es un sistema manejador de contenidos existen varios como por ejemplo Drupal, WordPress, Joomla entre otros. Esos son CMS del área web eh, de contenido general, o sea, generalmente para hacer portales. Posteriormente, dentro de los CMS para hacer portales eh, existen otros espe especificados en áreas específicas como son tiendas en líneas entre otros dentro de lo que se pueden encontrar magento entre otros muy bien entonces eh, generalidades de un cms primero que está eh, todo corren sobre algún servidor ya pueden ser un servidor de apache un servidor de linux etcétera otro a la mayoría están hechos sobre php y otra particularidad es que utilizan base de datos entonces eh, yo puedo instalar un CMS tanto en una cuenta hosting que tenga como lo puedo hacer de manera local en un servidor como el que hemos instalado ya sea One, san Man, etcétera la demostración de hoy va a ser de un CMS instalado en un entorno local Así que sobre nuestro servidor que tenemos acá, yo he creado una carpeta llamada CMS dentro de la cual tengo comprimido una versión del CMS WordPress que es el que vamos a hacer en la demostración en el día de hoy. Lo que a continuación, a continuación haré es descomprimirlo. espera que se descomprima y aquí en una carpeta tenemos toda la estructura de Wordpress bien, como decía hace un momento un CMS lleva una base de datos y posteriormente también eh, hay que asignarle a un usuario de administración como yo voy a estar almacenando mucha información o manejando mucha información lo ideal es crear un documento con las anotaciones de dicha configuración así que aquí dentro de la carpeta CMS voy a crear un documento llamado configuraciones puede ser un documento de texto para ir tomando las anotaciones del lugar como estoy utilizando Wordpress vamos a decir acá datos vamos a colocar la URL de nuestro proyecto pues en nuestro caso es esta que tengo acá voy a colocar la URL relativa para que no sea tan extensa vamos a asignar un usuario dentro de un momento y también le daremos una clave estos datos dentro de un ratito lo iré seteando yo mismo o sea indicándolo yo según mi necesidad por acá vamos a poner otra configuración para la base de datos que utilizaremos bien entonces ya yo tengo dentro de la carpeta que estoy utilizando llamada CMS he descomprimido mi CMS lo tengo acá así que voy a actualizar y si yo entro a esta ruta, que se puede personalizar, le puedo poner el nombre que quiero. Entonces, bien, si entro a esta ruta, automáticamente debería comenzar la instalación de WordPress. Vamos a esperar un momentito. Muy bien entonces aquí me está dando la bienvenida y miren los datos que yo fui apuntando ya aquí me va haciendo mención a ello nos dice que vamos a necesitar una base de datos, un usuario para esa base de datos, una contraseña, eh, un servidor y un prefijo para las tablas que en este caso es opcional o casi siempre me lo pone entonces de todo eso que me pidió ya yo tomé anotaciones por allí y simplemente le voy a dar a continuar o a lo que dice acá. Vamos a ello. Si sí, me van siguiendo, si me van copiando, me describen lo que ven ahora mismo. Espero sus ret eh, retroalimentaciones por el chat. Bien, Julian. Espero que los demás se están viendo. Entonces. aquí me está diciendo nombre de la base de datos aquí no había configurado pero vamos a indicar acá DB o base de datos la vamos a llamar DB clase DH20 usuario es recomendable que siempre usted le coloque uno, le vamos a dejar el que tiene por defecto. Tendríamos que indicar también el servidor. Dejaremos también el servidor por defecto que es localhost. Entonces, Comenzamos a indicar. Lo primero que me pide es nombre de la base de datos. Yo indiqué acá que este será. Usuario. Aquí dije que es root. Pero yo pudiera modificarlo eh, dije ahorita que iba a ser el usuario por defecto así que vamos a dejarlo el por defecto nos fuimos con root la contraseña la dejaremos en blanco el servidor ya ahí tiene por defecto prefijos de la tabla le ponemos dejar el que tiene Aquí nos dice acá que no puede seleccionar la base de datos y es porque yo solamente le dije el nombre pero no la he creado. Así que aprovecharemos el momento y la crearemos. datos y me propongo a crear la que ya he puesto en mis comentarios bases de datos en la mayoría de las clases hemos utilizado el cotejamiento utf8 general ci así que lo colocaremos acá también y crearemos ya tenemos nuestra base de datos que está dentro del servidor localhost con este usuario que no tiene clave voy a recargar para tratar de continuar lo que ya había hecho ahorita y aquí me dice muy bien que ya he terminado con la instalación ahora Wordpress tratará de comunicarse con la base de datos o sea ahora es que en verdad va a iniciar la instalación puesto que ya tenemos la base de datos donde se va a guardar toda la configuración de mi SMS le hemos dado a ejecutar y bien los datos de Wordpress que yo dije ahorita son los que le voy a indicar ahora si quiero puedo usar el mismo usuario pero aquí sí va a ser obligatoria una clave. si Me genera una automáticamente, yo puedo cambiarla o puedo usar esa que me proveen acá, que de paso siempre proveen una clave con un nivel de seguridad alto. Entonces esa clave que me dieron acá la voy a utilizar, la guardé acá y ya para saber qué fue esa que la dejé. Si usted quiere la puede modificar. Y si le dice que la clave no es fuerte, le puede, lo confirma por ahí abajo con un check que aparece indicando que su, usted acepta que la clave no es fuerte. He dejado todo esto, eh, perdón, me hace falta el título. usuario este que le indicamos acá entonces ya tenemos el título que va a tener el sitio el nombre de usuario de Wordpress que es en este caso y la contraseña para entrar a Wordpress le dimos a instalar uh -huh. ah, había dejado el correo electrónico ¿qué pasó Iván? una pregunta. Eh, quisiera saber si cuando terminemos ya con esta. Esta es la última clase, ¿no? Ajá, pero permítame terminar la exposición y cualquier pregunta la hacen en el momento libre, por favor. Sí, va a el momento libre. Ajá, mírenlo acá dentro de la agenda. Ok, Bien. Muy bien, entonces ya he terminado la instalación. Aquí tengo el espacio para acceder a administrar mi instalación de Wordpress. Me, me pide el nombre de usuario, aquí lo he puesto. Voy a buscar la clave que ahorita guardé. Es esta que tengo acá. estamos accediendo y bien como notaron ya pude acceder este es el entorno de una instalación Wordpress le va a salir así o algo parecido si varía ya puede ser fruto de actualizaciones etcétera pero generalmente esta es la interfaz muy bien ya una vez instalado un CMS lo que sigue es trabajar con los temas o plantillas como notamos acá en el menú lateral en la parte que dice apariencia los temas se trabajan por acá en el caso de WordPress sí, vamos antes que nada a entrar a nuestra URL directa a ver qué nos aparece. Y aquí tengo la plantilla básica o una plantilla básica que viene una vez uno instala WordPress. Entonces, vamos a proceder a instalar un tema o template Puede ser uno de los que yo haya comprado, puede ser uno que yo tenga descargado y lo puedo subir por acá, etcétera. a proceder a voy a usar este para fines de demostración le da activar y ahora lo voy a personalizar Estoy notando cómo va mi instalación. Este fue el tema que tengo acá. Entonces aquí tengo diferentes configuraciones. Por ejemplo, aquí me dice imagen de la cabecera. Por acá yo agarro, busco una imagen. Yo creo que no va a dar imagen para este caso. Cuantamente haré la demostración para ver todo lo que uno puede hacer Pam vamos a buscar una imagen de una clase cualquiera pude notar la imagen se visualiza y bien, uno va configurando y ajustando las cosas acá, tanto como quiera, aquí dice imagen de fondo, el menú de la página no hay ningún menú por acá yo puedo agarrar y crearlo le podemos poner el nombre al menú por acá se añaden los links esta página de ejemplo que estaba acá la, la quiero quitar entonces vamos a añadir un nuevo link igualmente puedo personalizar los que tengo Decir acá que quiero añadir una nueva página, la llamaré nosotros. Entonces, vamos a personalizar la página nosotros. Ah, perdón que la duplique. Aquí yo configuro la página nosotros y le, le indico si quiero abrirla en mi propio link, si no, etcétera. que hemos configurado, aunque hemos creado el menú, es posible que no le hayamos indicado al sitio cuál es el menú que yo quiero que utilice. Aquel indicado al sitio que no lo había hecho, quién va a ser mi menú principal, y como notamos, ya asumió el menú que creé hace un momento. Algunos links se me fueron, como notamos, ya lo tengo acá. Otra parte importante del tema de lo, en el tema de los CMS, una vez que hayamos configurado. El template o plantilla que vamos a utilizar es el tema de los plugins. Los plugins agregan funcionalidad. Por ejemplo, hay plugins para hacer carritos de compra, hay plugins para poner slider, hay plugins, o sea, la funcionalidad de los sitios hechos con CMS esencialmente vienen en plugins. Cuando yo compro una plantilla, es posible que de ya traiga consigo plugins específicos. En el momento vamos a tratar de buscar un plugin gratuito para hacer cualquier cosa. Nos vamos acá a la parte de plugin. Estos son generales. He activado el, el anti-spam. que primero salió ahí, agarré y lo instalé o mejor dicho, lo estoy instalando una vez usted lo instala también lo activa de resaltar esta, este procedimiento que estoy haciendo acá esencialmente usted lo también lo hace en, en el hosting esencialmente es lo mismo es un plugin que yo nunca había visto así que tengo que no, ponerme a leer un poquito y comenzar a configurar y a probar. Entonces ya lo he guardado. Aquí me ha dado el atajo o código para yo insertar ese donde yo quiero insertar la funcionalidad de ese plugin. Aquí veo opciones de configuración sobre el estilo, etcétera. Entonces, así uno va configurando según las opciones que tenga el componente que uno haya ha instalado. Ahora me voy a ir a la parte de páginas. Voy a editar la página nosotros, que de paso no tiene nada. acá donde me permita insertar el código HTML porque como notamos acá esto es código tal cual y aquí puedo ir notando que el reloj me está funcionando y como estoy como administrador ahí ya puedo ver el reloj bien, la demostración la vamos a dejar hasta aquí y es momento de preguntas y respuestas sobre lo que hemos visto hasta el momento. Así que las preguntas por el chat. Dice él bien ¿tenemos que usar esto para el final? No, esto lo hicimos como clase complementaria y de paso porque también está dentro del programa de clases, era uno de los últimos temas eh, para que no se dejaran de cubrir. Iván dice que si tenemos que crear una base de datos, ¿en dónde? Crear la base de datos, ok Iván, este, terminemos con el tema de los CMS para que luego en el momento libre hablemos del proyecto final e incluso note que dentro de la agenda ve, hay uno que dice aquí, seguimiento del proyecto final Acuérdame su pregunta ahorita cuando lleguemos a este punto. Esa no es la idea, pero si alguien quiere agarrar y presentar un momento, se podría hacer. Si está bien para entregarlo tendría que verlo completo punto por punto y para eso no daría la clase, pero le podría dar una noción general. Oh, okay. Muy bien, entonces otro punto importante sobre los MS es lo siguiente. Esta carpeta de acá llamada propuesta, ¿alguien se acuerda dónde la hicimos o qué estábamos haciendo? cuando creamos una carpeta llamada propuesta cuénteme Jennifer o cualquier otro que se acuerde en qué clase creamos una carpeta llamada propuesta y con cuáles fines o por lo menos en qué clase la creamos que ¿Sí se acuerda y según las reuniones que hemos tenido ese fue el tema que más entendió la carpeta propuesta la creamos cuando estábamos viendo desarrollo ágil ahora sí se acuerdan oh, ya, ya, ya. vuelvan en el tiempo allá cuando estuvimos viendo desarrollo ágil y que teníamos un template y creamos una carpeta propuesta esencial de eso de eso, esa clase lo que quiero que recuerden es que nosotros eh, el sitio lo dividíamos en pedazos el header creábamos un archivo aparte y el footer también creábamos un archivo aparte como podemos notar acá header y footer se supone que aquí está todo el código del header, desde donde comienza el código HTML hasta donde llega el menú. Y aquí está todo el código comprendido en el footer desde donde inicia el código del footer hasta el final de la HTML. Vámonos con esa refrescada de memoria, vámonos acá al CMS. Y dentro de sus archivos, nos iremos a los temas el que estemos viendo hoy y miren qué archivo hay aquí uno llamado footer ya como vimos la clase de desarrollo ágil se sobreentiende que ahí está todo el código del footer quizás no encontremos uno llamado header porque los en los templates son utilizan diferentes nombres pero ya podemos con simplemente ver el footer ahí ya sabemos, incluso mire este lo hicieron, aquí tenemos un archivo llamado header si yo necesito ahora modificar cualquier apariencia ahí que no me lo permita el CMS vía su interfaz, ya yo tengo el código y puedo ir y modificar lo que tenga en el header separado de ahí que la clase de desarrollo ágil aún aquí recobra mucho más importancia, aparte de lo que aprendimos allá. Muy bien, entonces vamos a dejar el tema de los CMS hasta aquí. Vámonos a ir a el segundo, el parcial, iba a decir el segundo parcial. Esta conferencia de hoy es para el grupo número uno esencialmente y se les dijo que a los demás podían asistir ya que se iba a ver la clase de que estuvimos viendo hace un momento Voy a mostrar en pantalla los parciales que ya tengo descargados, o sea, lo que encontré en la primera revisión. Y son los que se visualizan en pantalla. Joan Medina, Anderson Guzmán, Grismel, Joan otra vez, eh, Luis Brito, David Ruiz. Y esta hay que ver de quién es que le puso solamente la matrícula. Eh, los del grupo 2 lo vimos ayer porque la conferencia para el grupo 2 fue la de ayer. Si el tiempo no está, podríamos hacer una revisión rápida ahorita de, sobre el grupo 1 sobre lo del grupo 2 en cuestión mm. que es esa que tenemos ahí bien entonces la gente del grupo 1 si alguien entregó en y no está ahí dígalo ahora yo profesor dice Juan Andrés Vanderholz Siguiente comentario para Van der sirva de referencia para todos los demás y para que esto no se olvide en el proyecto final. Un momento, Brian. Las asignaciones se deben nombrar. como se ha indicado dos puntos de html que es la materia, g1 en este caso, nombre de la asignación, primer nombre, primer apellido. Alguien más del grupo número uno que haya entregado, no se sé si haya visualizado ahí. Alguien me dijo que la pantalla se frizó, la he puesto de nuevo. Se recuerda y se reitera. No le coloquen caracteres especiales a los nombres de los archivos. No le dejen espacio en blanco. Si su nombre en alguna parte tiene un acento en una i, ponga su i normal sin acento y así con cualquier otra. También evitar ñes. Bien, vamos a aprovechar el momento ahora y vamos a calificar uno o dos parciales de muestra. Sobre los parciales, ayer se, eh, ayer se dio otro chance, esperamos que quien no lo haya entregado hayan visto los avisos que se publicaron en la plataforma y que haya entregado. son Guzmán se encuentra presente vamos a ver no se encuentra presente vamos a ver Freiling Sí, lo escucho, vamos a ver si yo descargué el suyo. ¿Usted es del grupo 1? este es del grupo 1. No, ok. No, el grupo dos. Vamos a ver gente que sean del grupo 1. Brian y Juan Andrés. Y seguimos en unos minutos muy bien continuamos vamos a buscar acá los requerimientos tal que duque sobre el código vamos a resumir mire esto acá el parcial dijimos que valía 20 puntos así que cada renglón vale cada ítem valdría 4 vamos a decir que el primero será 4 de 0 y así sucesivamente baja un poco aquí entre paréntesis ahorita le pondremos el coma comentario o retroalimentación en, en el caso que aplique lo mismo lo vamos a hacer en cada ítem diseño de ED. Y ya el último no hace falta. Entonces viene el primer participante. Esto no hace falta, perdón. Pues esta va a ser la muestra para la corrección. El primer participante es, es Brian. Perdón, Juan Van der Primer requerimientos, cuatro páginas, aplicando desarrollo ágil. Y el se perdió. Entonces, Bander, pregunta, el, el formulario, ¿dónde lo hizo? me imagino que quiso dejar que, yo que presente la pantalla sería este que dice apúntate a prueba gratis aquí es validación HTML5 la va, se la vamos a quitar en el momento para probarla .php La página HTML se la elimino, Brian al final. Digo, Vanderholt. Voy a buscar rápidamente el formulario. Y donde quiera que haya la palabra required se la voy a quitar por el momento. para probar la que me, para que me deje probar la validación php esto me pasa cuando los nombres de los campos no están igual en el formulario. Si me fijo acá, la página donde usted está procesando la información se llama validación, que sería esta. Entonces usted dice que el nombre lo está recogiendo en un campo que se llama nombre. Vamos allá a ver. Se llama name. ya no me está pidiendo el nombre ahora me dice teléfono teléfono dónde usted recoge el teléfono en un campo llamado llamado number y ya pudimos ver cómo podemos evitar esos errores ahí era que en la clase anterior cuando vimos este tema siempre les decía copian y peguen para que eviten estos errores dirección la dirección no tiene nombre, vamos a colocárselo acá ya hemos visto la muestra de cómo debió estar estos... aquí tenemos un error de sintaxis ese sí no es igual, no está haciendo nada ahí. Esto sería el horario. Cambié, pero no he actualizado y no he modificado acá dirección horario aquí me sigue dando el error puesto que eh, aquí en esta página aún yo estoy recargando la información que envía ahorita y antes de enviarla, o sea, después de enviarla, yo modifiqué los nombres. Ya no tengo error y me está pidiendo todo. Lo que quise poner aquí arriba, la corrección o la retroalimentación, en verdad, viene aquí. Diseño de la base de datos Vanderholz. Aparentemente se le quedó. No se pudo evidenciar acá como retroalimentación y ya saben si algo no se encuentra o no se pudo ver en el final si ven un, una retroalimentación como esta ya saben hay campos sin nombres y en la Validación No están los nombres correctos Vamos a ver si, si se cumple con el último punto 3 6 10 Bajémonos duro en este proyecto final ¿De acuerdo, Vanderholz? Vamos no a ver si me está leyendo Para que esos puntos que presentimos aquí Que fueron muchos, no nos afecten tanto ¿De acuerdo? Me voy a imaginar que el tema de la base de datos Fue el que se le pasó El último... Ok, el último que vamos a ver es Brian. bien yeah. Entonces, Brian, ¿el formulario que utilizó fue este o el que está en el home? Brian, estamos con usted ahora. Brian Andrés Reynoso. Ok, me puede escribir, la, le pregunto, el formulario que se pidió, lo hizo en el home o en contacto. Ok, fruto del comentario de Brian, pregunto a los demás. La pantalla se ve moviéndose todo lo que estoy haciendo o se ve o se les ve frisada si alguien más se le ve frisada por favor escríbalo en el chat ponga el navegador a ver ok, nos vamos para el parcer de Brian y estamos mostrando ahora mismo su página y si van que lo ven bien quizás puedan ser problemas de conexión a quienes lo tienen frisado Ok, entonces Brian nos decían que fue en el home, o sea, debería ser este. que revisar algo acá Brian, que yo ya en el formulario siempre me pide todos los campos y también en la página de validación solo se ve las notificaciones de manera plain asegurarnos de, de dejar la misma estructura del sitio acuérdense que cuando teníamos el formulario para hacer la segunda página lo que hacíamos era guardar como para que la página eh, la nueva página mantenga la misma estructura de todo el sitio entonces ahora estamos con Brian Andrés el primer comentario es asegurarse de mantener el diseño en todas las páginas vamos a ver ahora su base de datos que es el siguiente punto eh, comentario aquí Brian en las tablas y en las bases de datos, al igual que en los archivos, nos vamos a asegurar de no dejar espacios en blanco, ni poner caracteres especiales, ñes ni acentos. Especiales. Evitar acentos. Fue entregado en entre el frentero. pide los datos a pesar de llenar el formulario. Y como siempre pide los campos, el último punto de dar el mensaje quedaría incompleto. Llevamos 7, 11, 14, 16 de 20, Brian. Eh, deme un momentito para ponerle su nota y ahí aprovechamos. No vaya a decir no escape. Eh, un momentito. Que no lo estoy escuchando bien adelante ahora Mire qué es lo que sucede. Mirando el funcionamiento, mire, ahí está lleno. Cuando le damos enviar, mire, me está pidiendo que escriba todos los datos y ya yo lo escribí. Eh, ¿Noto? Debe asegurarse de que cuando haya un campo lleno, no le pide ese campo y que si está vacío, bueno, pues le diga que está vacío su foro aquí se llama registro donde usted validó la información mire hay cosas que no le están ayudando fruto de lo que le decía ahorita esos campos con acentos generan problemas aquí usted está preguntando que si la variable nombre está vacía pero no creó arriba la variable nombre que le recoja los datos o sea, se, ahí se voló un paso la variable nombre iba va a llegar siempre vacía porque es la primera vez que usted la usa y en de ningún lado atrás recoge ningún valor Ojalá, quizás no esté viendo la pantalla pero trato de explicarle literalmente le reitero usted comenzó preguntando que si la variable nombre estaba vacía antes de hacer eso Usted tiene que decirle que la variable nombre es igual a post y entre comillas y corchetes el nombre del campo que recoge el nombre. Ya cuando en la variable nombre yo haya recogido una información, puedo más para adelante preguntar si esa información estaba vacía o si no. ¿Me copió? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Bien. Entonces, con esos dos demuestras, lo vamos a dejar hasta ahí. El tema de las revisiones es momento, según la agenda de hoy, del seguimiento al proyecto final. Eh, ¿quién, ¿Quién por ahí? Eh, según lo que vimos acá, no lo encontramos. un detalle procuren entregar siempre todo junto de acuerdo vamos a ver a ver de nuevo bander hall van der hol que este caso de Van der iba a para todos los demás Asegúrese de, de entregar todo en un comprimido y no dejar cosas sueltas. Mire, Vanessa había en ocho puntos abajo. O sea, mire, usted en un lado entregó el archivo Aparte y en otro el comprimido Debió entregar un comprimido Que se llamare que se llamase DHTML G1 Nombre de la asignación Nombre y, y apellido suyo Y ahí adentro entregar todo Entonces vamos a ver acá A ver si podemos ir. qué diferencia de día 18. Bien visto eso, de entonces, continuando con la agenda de hoy, Iván y los demás que hablaron del proyecto final, el momento es ahora. Reiling, adelante. Me gustaría saber si. si me saber si cuando yo suba mi página web, lo que la persona registre debe de aparecerle. O sea, como validado, me tiene que aparecer como si yo me estuviera ejecutando una cosa. Eh, no le entendí bien su pregunta. ¿Debe aparecerle lo que el usuario, eh, la información que el usuario mande o qué? No debe aparecer en la página, o sea, si usted quiere lo hace y bien, pero no fue un requerimiento que se pidió, ya que no, según los cambios que hicimos, solo se pide que lo valide, me parece que eso lo eh, aclaramos en una conferencia anterior, eh, reitero, que valide la información, que no se quede en vacía, etcétera y que le dé un mensaje de que su información se envió, pero hasta ahí. O sea, según recuerdo, los requerimientos no piden que la información se muestre. Bien, entonces, eh, seguimos con un tema de proyecto final. ¿Quién más tiene dudas o aclaraciones? Eh, yo quisiera ir, pa, pa ir revisando el final mío. Ok, Iván. Como le dije ahorita, un poquito breve, yo le daría una panorámica, rap, una panorámica, rap, una panorámica rápida, pero no es que... Usted lo va a dejar así, sino que usted se va a centrar en los requerimientos punto por punto, ¿de acuerdo? Ok, y ahora también, eh. Pero el Perse, vámonos por parte, okay. vamos, vamos a ver el final, perfecto. Porque si hacemos 10 cosas juntas, después eh, ni hacemos una ni la otra. Comencemos con su final, eh, puede proyectar adelante. Ahora mismo. Okay. déjeme yo ponerle. Eh, el... Dele para allá. No le entendí su pregunta ¿En qué punto? Sí, proyecto, hay que diseñar cada página. Su pregunta fue un tanto general Si usted me dice así Si yo le digo que no uh -huh. Le estaría diciendo que usted puede diseñar el home Y que a las demás páginas no ponerle diseño Y eso claro que no, no, no, no Ahora no, no, Su, su pregunta eh, No, en cuanto a los bocetos Se le pidió eh, un boceto con las tres vistas Vista móvil, vista tablet y vista desktop okay, eh. y, y se pidió, perdón, ese mismo tenor Que todos los contenidos se deben indicar Donde quiera que haya un encabezado, una imagen, un texto, etc se okay. Seguimos Lo más breve posible, van para que la grabación no salga tan extensa. Que ya llevamos una hora y algo. que Ok, pues tómese unos minutitos ahí mientras le damos chance a los otros y si pudo resolver, lo vemos, ¿de acuerdo? Adelante, Elvis Floriano. Elvin. puede escribir, puede encender su micrófono como desee ya estamos visualizando Elvin aquí dice pesta pasta adelante Elvin copie y pegue su url que ya la veo en el hosting y pásela por acá para ir viéndolo yo también por favor, copie y pegue la url en el chat sus preguntas, si tiene preguntas o si simplemente le doy una, retro, una retroalimentación general. Acerca del primer no tengo muchas preguntas, la única sería sobre si las prácticas que ya entregamos en el grupo 3 siguen siendo válidas. La idea que se dio del mensaje sobre que se tenía para entregar en comentarios las asignaciones que no habían entregado por diferentes motivos, eso estaba incluido ahí. Ah, ok, porque realmente, es eh, un aviso que después de una fecha no se entregáramos en al grupo 3 porque se enro, pero ya se habían entregado las dos prácticas que eran. Las dos prácticas que se, se, se habían dejado. Sí, ya, ya están entregadas en el grupo 3, entonces, entonces habría que, eh, eh, resumirlo otra vez en el grupo 3, ya no está Exactamente, pero que ese grupo se cerró. Porque, porque ahora, porque ahora Lo que me parece que ya ese tiempo pasó. O sea, no me, no me acuerdo la fecha. Yo, yo Quizás la hizo por un comentario directamente en el aviso. ok, entonces mire, viendo aquí su proyecto final en el home donde habla de platos eh, más recientes es bueno quitarle ese botón que dice entrada estaría sobrando eh, la palabra más que vaya acentuada no voy a testear la parte móvil ahora por un tema de rapidez también que se asegure de que el, la línea de colores que tenía el template originalmente, no se mantenga acá para que se vea que realmente lo modificó no he visto el template, tan solo le hago el comentario entonces eh, lo demás generalmente se ve aceptable. ¿De acuerdo? Ya perfecto. Ya bien. Eh, bien con él, bien con Elvin ahí, vámonos ahora con Iván, que ahora sí. Sí se ve y también mande su url para yo verla aquí. Oh, okay. Adelante, Iván. Muy bien acá. para que ellos tengan una sesión aparte de sus de training, de sus profesores, de profesores, que sepan una página de nosotros, eh, los horarios y un blog personal. Pase directamente a la página de contacto para que puedan ver la parte del PHP de rápido. Uy, perdón, Iván, una pequeña pausa. El blog, ¿para qué usted lo está utilizando? ok le hice esa pregunta porque usted tiene una página llamada clases entonces según la descripción que usted nos acaba de dar eh, el blog aquí estaría sobrando ok no porque la sesión de clases es para que le hablen un poco más el tipo de clases y también los días y las horas exactamente entonces eh, dentro de lo posible es bueno eh, limitar la, la redundancia eh, Iván, mire, en cuanto a usabilidad, aunque es chulo, el, que el menú principal con esos efectos se ve chulo, ok, pero el yo tener que dar dos clics para navegar de una página a la otra, eso genera un poco de incomunidad. Okay. Ese tema, según yo he visto mucho por ahí, generalmente tienen, se costumizan, o sea, se configuran y fácilmente el menú yo pudiera cambiarle esa esa interacción usted lo visualiza lo prueba por ahí si es posible lo modifica pero para que si no que lo, lo por lo menos lo tome en cuenta que no eh, en, el, en la versión de esto sería ideal que siempre se ve el menú como yo tengo mucho espacio ahí es mucho más fácil yo posicionarme sobre un, sobre un elemento y dar un clic a tener que dar un clic para que se abra el menú y después darle otro clic a un link cualquiera eh, hay algunos espacios desperdiciados en algunas partes por ejemplo yo estoy ahora en horario de clases y en debajo del banner hasta el título que dice horario de clases, que después hay un botón que tiene apariencia de un botón, pero que veo que no es botón eh, ahí hay no. ciertos espacios desperdiciados yo lo puse para que puedan más pero no. sí, pero que no cogen demasiado aire eh, hay un link roto en que llama la página trainee, trainer ¿Dónde fue que le dio un clic? Ahora mismo. Mi entrenador. Eh, sí, también está fallando el que habla sobre nosotros, About. Cuando estoy en la página, déjeme ver. ¿Que no entra en la página o que no, no se reproduce el video que está ahí? No, mire, cuando estoy en la página que se llama eh, Time Table. Si, okay. si estoy, si estando en esa página, le doy a nosotros uh -huh. El link ahí okay. a veces falla Ok, yo voy a chequear eso entonces. A ver si lo chequea a ver si tiene algún espacio, algún eh, acento, etcétera En algunas páginas, en algunos navegadores puede que se le vea bien, pero hay algunos que no Yo lo estoy probando con el... Okay. y lo estoy probando con Firefox ahora y pensé pensé pasarlo por Edge pero bien Edge ok, generalmente eso Iván no vi nada de response y etcétera que ahí se ven muchos cambios también eh, vamos a darle a quien sea ajá que o sea que no lo vi no leo no le opine nada sobre eso No, no, o sea que no lo vi ni lo voy a ver por un tema de tiempo Ok eh, vamos Pero a dar el, el que que, tocaba hoy. ¿Cómo así? no, no, pero que ayer lo corregimos parcial y eso, pero no se preocupes, si este negocio está ahí como quiera se va a calificar, yo no en las conferencias no lo califique todos ah, está bien, y ya estoy calificando en eso, incluso di fechas topes y oportunidades topes para que concluidas esa fecha, entonces yo ponerme a calificar tranquilo, sabiendo que lo que estaba ahí ya es lo que va ¿Debió? Eh, no, su pasado no lo he corregido aún yo no puse correo, o sea, que Ok, Iván, bueno, entonces eh, Vamos a dejarlo hasta ahí Vamos a dar la chance finalmente a algún otro A ver Sí, lo que pasa es que ya no podríamos ver la Eso tengo yo que corregirlo despacio ¿De acuerdo? bien Bien, ¿alguien más? algún una inquietud? finalmente para concluir que de paso sí, estamos pero si va a tener un chasisito otro que te okay. preguntó Sí. Wow, pues, a ver. no se preocupe vamos a ver si hay alguna algún otro que te apurado que ya usted va por lo menos algo avanzado daniel alejandro soto A mí me gusta siempre hablar con los requerimientos ahí. Vamos a chequear al final de un pronto. Donde quiera que diga diseño, usted sabe que va a entregar solo el diseño. Si pidió bacó bueno, pues bacó requerimientos en el en pantalla si, sí, o sea, deberían estar lo, eh. ah, perdón, no estoy compartiendo pensaba que estaba compartiendo pero verdad que eran ustedes los que estaban estoy revisando los requerimientos formularios que validen RW, diseño de la base de datos rápidamente según vi acá no se pide que los formularios registren sí que los validen y eso de validación dimos muchas clases incluso para el segundo parcial y dijimos hasta cómo se, se hacía la validación en el punto último del parcial en varias ocasiones bien, la último, eh, al último que le pregunté al último que preguntó sí bien me, me entendió perfecto, Iván, lo último que iba a decir lo que quería decir ahorita Si piden dos, son dos No me acuerdo cuánto piden, Iván Pero si piden dos, son dos Y sí, mire, dice dos formularios ahí Si usted haría uno En ese caso estaría teniendo la mitad De, ese, de, ese, de lo que vale ese ítem okay. eh, Bien, lo vamos a dejar hasta aquí Por el día de hoy Dios mediante, cuando los medios lo permitan Es estaré subiendo la grabación de esta videoconferencia, de esta clase lo dejamos hasta aquí fájense con ese final que es lo que resta que yo me pago con, con el tema de las calificaciones Julian, respondiéndole rapidito dice que si los formularios funcionan hay puntos por eso sí se podría tomar en consideración para darle puntos adicionales sobre todo si en alguna otra asignación le faltaron pues si usted llegó a 88 yo tengo un margen de punto de 2 ahí se le podría tendrían con mucho más mucho más motivo para darle puntos extras se tomarán en cuenta todo el que eh, ponga cosas adicionales aparte de lo que se mandó aparte de lo que se pidió, perdón Bien, pues se les desea buenas noches, seguimos en contacto Un preaviso, no es seguro Pero trataré de hacer una última videoconferencia Para responder a revisiones de nota Eso es antes de publicar, pero repito Está sujeto a disponibilidad porque ahora hay que ...seguir calificando y hay mucho que calificar... ...e incluso el proyecto final está... ...para el último día de la semana... ...y ya prácticamente al otro día después de eso... ...hay que publicar... ...así que será tentativamente y naturalmente... ...no será en fecha... ...sino como... ...la última entrega es hasta el... ...8... ...eso es quizás... ...sea sábado, quizás sea domingo... ...pero será tentativo... Indistintamente de, de eso, yo uso de mandar las calificaciones antes de publicarlas para que todo el mundo vea su nota y sepa con cuánto se va. Y cualquier corrección se hace ahí rápida. Es reitero, cualquier duda o inquietud siempre correo. La plataforma cuantamente la utilizo para gestionar la materia, para dar avisos y para poner las asignaciones y los recursos de aprendizaje, pero no tiendo a estar respondiendo mensajes por el modo. Visto todo eso y aclarado todo eso, lo dejamos hasta aquí. Se les decía Feliz Noche, cenen bien, que todo les salga bien en su proyecto final y en lo que tengan dificultad que puedan resolver, se cuidan.